Que yo fui a la casa del papá de la niña, tenemos nueve años separados. ¿Ustedes están usted está separados? Claro, hace nueve años, porque fue de tres meses de embarazo que, que nos separamos, o sea y me dejó embarazada. Entonces, el día 20 de este mes yo fui para que me diera dos mil pesos la niña especial, y para hacerle un estudio de la cabeza.